No te enteraste todavía. Hoy me la doy en la pera. Se viene la fiesta del administrador del grupo. Sí. El hijo de revil putas del administrador del grupo se va a mandar una joda de la concha de su madre. y en pedo me quedo a Vamos a tirar la bañera por la ventana. Tenemos para excaviar hasta los jarabes del abuelo. No te quedes afuera, pedazo de gobernado, que esto se va a poner de puta madre. Con el forro del DJ enganchando temas del año del orto, luces del ojete y la come trapos de la bartender, que parte la tierra. Prepara el chamullo que le vas a meter a la cajetuda de tu novia y venite. No te quedes afuera, te esperamos. Pedazo de culo roto.